Hola bueno, gente, esto es un no copioprioso, esto no es un video de un túnel. Están aquí en eh, un vídeo en el que os voy a hacer un pequeño tutorial De cómo cambiar eh, o crear una skin a tu gusto eh, Modificando una que ya tengas Es decir, por ejemplo, a mí me acaban de dar este Arctic Pool QE El cual eh, no utilizo y lo voy a cambiar por otra, otra skin Así que vamos a hacer una cosa, ¿vale? ya ponerme aquí al señor mojocito, aquí lo tenemos Vale, eh, ya lo he hecho antes con varias armas Se puede hacer con, tanto con armas de melee como de fuego Igual, la cosa es que sea un skin eh, Con ropa creo que no se puede, pero eh, con el resto sí Aquí estáis viendo un Cowet Military Knife El cual no tiene imagen Y es porque ha sido eh, modificado Al igual que... Un frying pan que tenía yo por aquí Aquí, este frying pan Que también, uy, ha sido modificado eh, Así que lo que le, le he dado a reiniciar sin querer Bueno, eh, vamos a mirar cómo podemos hacer estas cosas Y los enseñaré los camuflajes de ambas skins Vale, pues ya estamos aquí Estamos aquí en Steam Vamos a hacer lo siguiente, vale Me han dado el nuevo objeto este Que si nos vamos aquí a inventario este, esta cosa que mandada que estáis viendo nuevos artículos esta cosa no le voy a usar yo el Arctic Pool q y eh, vas a cambiar este skin por algo que a mí me interese por ejemplo yo que sé quiero la skin de de un grizzly o algo así no sé vamos, vamos a ver vamos, vamos a ver podemos meternos en en mercado un turnet y la skin que, que más os guste tiene que ser de tiene que ser de un arma vale aquí a skin slot y vamos a buscar eh, grizzly venga, a buscar vale, imaginaos, yo quiero quiero el dark Heart grizzly vale, tenéis que tener cuidado que no tenga el kill counter y esto en verdad, con que cojáis dark Heart grizzly eh, y no cojáis lo, de, lo que pone el kill counter lo copiáis, vale, y ahora, nos vamos a venir aquí, a juegos, a un turnet, propiedades, los archivos locales, y luego ver archivos locales, no sé si se está escuchando muy bien con el catcher a lo mejor hay un zumbido que creo que suele tener, lo que no me gusta de, de grabar el catcher no me suele gustar grabar el escritorio, por, por el zumbido ese, pero bueno, eh, por una buena causa, así que nada, vamos a darle aquí a buscar, y vamos a poner Dark Grizzly Vamos a buscar Ahí no Ahí es Exacto, bien Aquí tendríamos Name Dark Darker Grizzly, Type Legendary Bien, y aquí nos va a salir Item ID Que es la ID del arma Y ítem Skin Que es 30 Vale, el Item Skin es lo importante O oh, bueno Si queréis también eh, que sea uh, el arma que no, que no solo sea la skin que sea también el arma, pues lo copié las dos cosas, vale lo copio y ahora vamos a venirnos aquí a inventario y vamos a darle al pool este como se llamaba pool este, vale arctic pool Q entonces ponemos aquí, art eh, buscar se llama arctic eh, como he copiado lo otro pues no quiero copiar directamente de lo, de, de, desde ahí Pulque, vale, si os pone esto, eh, le dais a la dirección de arriba, porque buscas de arriba abajo ¿no? vale eh, arctic, no es que lo he escrito mal arctic, ahí buscar arriba, exacto, está arriba bien y aquí estáis viendo la idea de del, lo que sería el pool Q y eh, la skin. Vale, y esto lo vamos a cambiar. Control V. Vale, y tendríamos ahora la idea del grizzly y eh, la idea de la skin. Y esto haría que el pool Q este de aquí se transforme ahora en un, en un grizzly. También tenía yo otro que es el... ¿Cómo se llama? el can knife este, que le he cambiado también la, las propiedades eh, también podéis sacar de la workshop, que es de donde yo he sacado la skin de este cuchillo, que ahora lo vais a ver para eso os vais a a tienda, a explorar buscáis aquí un turnet para meteros en la workshop, vaya aquí un turnet, free to play vale, os metéis aquí y, bueno, aquí estáis viendo varios... Ostras, el Zone Defender Grizzly, este está chulo, ¿eh? Me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Ahora, ahora, creo que voy a hacer una cosa. Zone Defender Grizzly. Zone Defender Grizzly. Vale. Voy a... Voy, a, voy a copiar... Esta aquí, me gusta más que la... Que la otra. <risa> vale. El Arctic Pool QE. A ver... Aquí, esto lo podéis hacer con, con, con lo que queráis. Eh, Zone Defender Grizzly. Aquí la estáis viendo. Y la skin sería 261. 261. Vale, Venís aquí, buscar. Arctic Pool Q. Hacia arriba. Vale. Hoy hemos dicho que era 261, ¿no? Vamos a... Vamos a ver a comprobarlo. 261. 261, sí. Bien, vale. Vamos a darle aquí la vamos a guardar. Vale. Ya tenemos el zone defender grizzly como skin. Podéis buscar más. Aquí hay un montón. Por ejemplo, el bone sport eh, compound bow. Este está bastante chulo. Por ejemplo, que yo no sé qué compound bow tengo. Eh... Inventario. Todo esto es legal, vale. A ver, por, por si segundo pregunta, oye, esto es ilegal o algo, no no es. Todo esto es totalmente legal, solo que eh, la, el resto de gente no lo puede ver, que es lo que lo que se puede ser un poquito, un poquito mierda, vale. Propiedades archivos locales, ver archivos locales. Vamos a va, vamos a, hacer, a buscar varios, vale. Vamos a poner este aquí. Buscar, ¿vale? Buscar otra vez. Y a, a veces os salen las cajas, ¿vale? Eso no, no es importante, ¿vale? Y, y te, skin, eh, la idea es eso. Lo puedes abrir dos veces de esta forma: uno para buscar y otro para modificar. Que es lo que voy a hacer yo? Ver archivos locales. Aquí, ¿vale? Y aquí lo que vamos a poner es: aquí tengo el rose Garden este, este es para editar y este va a ser para buscar vamos a aquí a donde lo tenía yo, a explorar, no sé, sí, tengo que tengo que buscarlo otra vez esto lo podéis hacer todo el rato que queráis lo estoy haciendo así un poquito más largo, no? Para, para, bueno, para que veáis que no es una cosa complicada y que se puede hacer con cualquier con cualquier ítem cualquier arma, aquí bone sport con pombo nos venimos aquí a a este y a este y buscar aquí buscar bien eh, skin 257 vale 357 vemos 257 no, no esto es 357 lo que hay que cambiar es esto que es 100 a 257 Bien, vale, pues guardamos y este no, no lo hemos modificado. Vale, y ya después de esto, pues nos iríamos al juego. Vale, estamos aquí en el juego. Y ahora nos vamos a Surigor Inventory. Y vamos a ver. Hemos, hemos hecho bastantes, ¿eh? A ver, hemos hecho... Eh, este Rose Garden con Pompom. Ah, mira, se me ha cambiado... A este se me ha cambiado la skin se me ha cambiado aquí, oh pues eso, eso, eso no sabía que, que ocurría, a ver aquí tenemos el Military Knife claro, es que tiene que ser dependiendo del... del arma aquí el, el, el, el, el Military Knife, que tiene una skin de un arma que no es suya de un arma, el Flying pan que igual, y seguramente el Pool, como es del Grizzly, también esté sin... sin... ah mira, Arctic Pool Cube este también. Este también. Vale. La cosa es que si yo lo equipo y yo busco Q. Ah no, si lo, si lo tengo. Si lo tengo puesto. Vale, lo tengo puesto y yo busco ahora el Grizzly. Claro, y mi Grizzly no está puesto. Vale. Vamos a hacer ahora una cosa. Y vamos a meternos en, en mi server. Que como puedo ver va un poco por la que ahora mismo, ¿no? 200 y pico de ping. No, no es muy sano. Pues bueno, vamos a meternos en el servidor y vamos a ver... Eh, vamos a spawnar los diferentes ítems que nos acabamos de equipar. Vale, pues aquí estamos. Bien, para empezar. Vamos a empezar a spawnar a las diferentes cosas. Vamos a spawnar primero los que... Eh, los que ya Los que ya sabíamos que estaban Uh, el pull no, El pull cube, El pull no Barra item grizzly De grizzly Aquí estáis viendo Que tenemos en el grizzly El aquí de antes La que le hemos puesto eh, Vamos a ponerle 8 por Vale Aquí estáis viendo el el sniper está bastante chulo. Esta skin solo la podemos ver nosotros. Pero bueno, si te gusta, pues y no te importa que la gente, el resto, no te la vean, pues aquí la tendría. El grizzly. Eh, ahora vamos a ponernos también el barra item compound bow. Aquí estaríamos viendo el compound bow. El, el arco bastante chulo también. Eh, y la verdad es que me gusta la like skin, eh. me gusta la like skin del compound bow. -bo. Y ahora vamos a ponernos eh, barra item. ¿Qué más había yo puesto? Ah sí, quiero enseñaros el, el cuchillo que era eh, military knife. A ver si me lo dan ahí. ahí lo estáis viendo. Este, este sería el, el cuchillo Bastante Bastante chulo Que es la skin de De las armas estas del saber Y esas que son rojas De la de la workshop Pues aquí Aquí lo estaríais viendo Está bastante bastante chulo Que claro, se ve así raro Porque no es No es su skin No es la skin de, Del propio cuchillo Pero Pero bueno Aún así le queda bien. Eh, pues esto por aquí y lo último que tenía era el frying pan, no sé, frying pan, frying no, ¿cómo, cómo, cómo se cómo se escribe barra item pan, pancake, no, eh, frying pan, tío, cómo se escribe ello, barra item Fraying pan, ahí me sale. Aquí estáis viendo el Frying Pan, que es con la skin de una maker creo que era, de la de la workshop también, que le he visto el color y he dicho, y le puede quedar bien al a Fraying Pan y, y le hace como como antigua, ¿no? No parece como, como un un objeto antiguo. Ver, Yo lo veo, sí. Y la verdad es que está chulo Claro, esto solo lo puedo ver yo El resto de gente no va a ver ni, ni este Ni este arco Ni va a ver este grizzly Ni va a ver este cuchillo Todas estas cosas que estáis viendo aquí Solo lo vamos a ver nosotros Pero bueno, a mí la verdad es que me da igual Tampoco quiero ir yo por ahí fardando de De las cosas que Que tengo De mis skins eh, La del grizzly Sí que la voy a... La voy a cambiar a lo mejor. Porque no es una skin que a mí... Que yo necesite. A ver, me gusta, pero no la necesito. Prefiero la, mi skin de, del kill counter. Así que nada, esto sería todo. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle like al vídeo y yo lo traeré. La verdad es que es una... Es una cosa que puede estar bastante chula para vosotros. Yo sé, imaginaos que no os gusta el Arctic Butterfly Knife. Pues lo podéis cambiar por un eh, Nautical Matamores. Cualquier cosa, cualquier cosa. Eh, lo podéis hacer con cualquier skin eh, eh, que queráis. Así que nada, yo espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Así que nada, checaré este capítulo. Espero que he producido. Y adiós.